Agradezco la invitación a comentar estos videos por lo valioso que representan estas cuatro intervenciones al compartir con la comunidad educativa proyectos de investigación en marcha en el seno del ICE. Proyectos que tuvieron que reorientarse frente a la situación de pandemia del 2020. Las investigadoras trabajan sobre problemáticas propias referidas a los tres niveles educativos. Así, Celia Rosenberg y Charlet lo hacen sobre el nivel inicial, Filidoro sobre primario y Dubrovsky y Madoni sobre primario y secundario. Cada una de ellas despierta una serie de interrogantes en este tiempo de aspo, en el que una gran parte del alumnado ha vuelto a la presencialidad, aunque sea en esta bimodalidad de subgrupos que se alternan semanalmente. Pero también en cada intervención surgen cuestiones que necesariamente atraviesan todos los niveles educativos con sus particularidades me atrevo a plantear alguna de ellas que podría resumirse en si la experiencia del año con pandemia logrará o no transformar nuestras instituciones. Por ejemplo, Filídoro aborda las tensiones en torno a la tarea escolar. Entre la escuela y la familia se cuestiona por un lado que haya demasiada, poca o nada de tarea,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 Cuidado de la escuela La tarea de la familia sosteniendo la actividad educativa que enviaban los docentes a través de sus diferentes formatos, supuso la necesidad de establecer nuevos vínculos y compromisos mutuos entre familias y escuelas. Muchos docentes conocían por primera vez la situación de vida de sus alumnos, lo que los obligó a repensar su propuesta educativa y a construir una red de sostenimiento mutuo. ¿Cuánto de esta comunicación, de este compromiso, se va a mantener en esta vuelta a esta semi-normalidad? Sarle, por su parte, aborda la temática del juego, tanto en la escuela como en su, en su desarrollo en los hogares. El rol de los adultos y los hermanos mayores en su enseñanza y la importancia de ofrecer tiempos para su despliegue, la necesidad de contar con elementos y las dificultades de muchas familias para ofrecerlos. De allí la necesidad de adecuar las propuestas lúdicas a las condiciones de vida de los chicos. Reflexiona acerca de la importancia de la mediación tanto del docente como de miembros del hogar para asegurar que niñas y niños puedan hacer uso de su derecho al juego y que este acompañamiento necesario permita una mayor autonomía de ellos. Estudiar el juego situado en las salas nos ha permitido diferenciar lo que es el hecho de jugar de lo que significa enseñar a jugar, que es lo específicamente destinado que realiza el maestro. Cómo hacer para que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 Por su parte, Madoni y Dubrovsky trabajan sobre el acompañamiento a los que acompañan y plantean la necesidad de que los estudiantes no sean considerados como alumnos de determinados proyectos externos de la institución, sino como alumnos de toda la institución. Acompañamientos que se han este, implementado en, a lo largo de, de los años eh, en relación a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 que se vivió en especial en el nivel inicial frente a la realidad de varios hermanitos, alumnos de un jardín y las dificultades de la familia de acompañar propuestas diferentes a cada uno de ellos. De allí la experiencia inédita para muchos de organizar institucionalmente propuestas educativas para todos los alumnos del jardín y de responsabilizarse por sostener el vínculo con todos. Este trabajo conjunto fortaleció a las instituciones y creó lazos con las familias, enriqueció las propuestas, pero además habilitó tiempos de compartir saberes y experiencias entre docentes. Esta reformulación de la forma de trabajo podrá impactar en una transformación que nos permita superar ¿El trabajo aislado de cada docente? Celia Rosenberg, por su parte, hace un análisis del desarrollo lingüístico en niños pequeños, en el seno de sus hogares, fruto de la pandemia, y a partir del uso de la tecnología que les permitía comunicarse con sus compañeros del jardín, con sus docentes o con otros familiares. Y el confinamiento, el consecuente confinamiento de, de los chiques eh, en los hogares, eh, trajo aparejado una reducción muy importante en los vínculos interpersonales, más allá eh, de eh, las diferencias entre los hogares. ¿sí? Eh, si, sin embargo, asistimos durante este periodo, fuimos testigos de eh, un uso eh, temprano de tecnologías, que los chicos ya desde prácticamente desde los dos o tres años de edad, en muchos, en muchos casos hacían uso de distintos tipos de tecnologías, celulares, tabletas electrónicas, computadoras, etc., eh, para comunicarse eh, de modo mediado con, eh, con amigas, eh, con pares, con familiares,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 Durante este periodo, bueno, 20 familias empezaron a contribuir con registros eh, que les solicitábamos espontá absolutamente espontáneos cuando el chico o la hija, elige, eh, su hijo hacía algún uso de tecnología.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 pero que puede haber una interacción fluida, eh, escuela o jardín y hogar, y el hogar es una oportunidad también para aprender. Las, con, las conclusiones a las que arriba contradicen los que proclaman por las pérdidas en los aprendizajes y nos llevan a reflexionar acerca de cómo la escuela se hace cargo de retomar estos múltiples heterogéneos y desiguales aprendizajes realizados por cada uno para partir de esos conocimientos y avanzar sobre los mismos. Es decir, cómo la escuela se reinventa para acompañar a cada uno de sus estudiantes, asegurando una distribución más equitativa del conocimiento.